a un experto en estos temas que después podemos en otros momentos profundizar sobre inteligencia artificial y un montón de temas licenciado en informática Héctor Ferraro, director de Backend and Cognitive de Snoop Consulting, que está en línea y es un gusto saludar licenciado Ferraro, Jorge Chamorro es mi nombre, gracias por atendernos ¿eh? ¿Cómo estás Jorge? Mucho gusto y un saludo a la audiencia Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, la inteligencia artificial no solo puede dar grandes satisfacciones sino a dolores de cabeza hasta con el tema de la contraseña, ¿es así? Totalmente, tenemos que pensar que todas las herramientas de inteligencia artificial en definitiva son herramientas, así que pueden, usar, pueden ser usadas para el bien o para el mal, ¿no? como cualquier tipo de, claro. de herramienta o tecnología. Y en este caso, ¿qué problema puede haber hoy? ¿Nos pueden hackear? ¿Entrando por ahí? A ver, eh, en, en lo que es el hackeo de contraseñas, desde ¿no? de, de, de las primeras veces que se empezó a hacer, la técnica que se usa, o se utilizaba, digamos, es lo que se llama fuerza bruta. Es en definitiva probar contraseñas, probar claro. este, aleatoriamente combinaciones hasta que la acertás. ¿no? Es como si tuvieras este, distintas llaves y una cerradura y decís, bueno, a ver, voy a probar con esta llave. ¿Qué pasa? Nada, pruebo con la próxima y pruebo con la próxima. Pero en este contexto de fuerza bruta, que es una cosa atrás de la otra, ¿no? Como si yo te dijera, sí. pruebo con claro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si claro. así sigo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Esa es como la técnica, digamos, tradicional. ¿Qué pasa ahora con las técnicas de IA? Lo que terminó pasando, digamos, es que eh, vos pensás que esas, esas cosas que yo tengo para probar, ¿no? Esas llaves distintas, pueden ser infinitas, ¿no? Y hay un claro. tiempo que, que, que se requiere para computar que es, digamos, tiene que ser finito si no nunca llegás. Los modelos de inteligencia artificial de hoy, como este de PazGAN, en particular, que es el que viste que se hizo con los medios, digamos, de este estudio que hizo, eh, hay una empresa este, que hizo un estudio y básicamente lo que hicieron con 15 millones de contraseñas digamos que estaban filtradas, eh, se alimentó un sistema de inteligencia artificial a través de técnicas de machine learning y, y después empezaron a decir, bueno, a ver, eh, trato de buscar una contraseña, trato de hackear una contraseña, y lo sea mucho más rápido que la técnica de fuerza bruta, ¿por qué? Porque en definitiva ese modelo el entrenado, lo que está haciendo es decir, bueno, lo más probable es que sea esta, o esta otra, o esta otra combinación, en función por ejemplo de la cantidad de caracteres, ¿no? Entonces, el, el, como que, sigue siendo probar llaves, lo que pasa que es ahora elijo mejor que llave probar sí. antes que la otra, y entonces llego antes. Entonces, Te tiro un dato, este... Por ejemplo, una contraseña de, tengo anotado bien para acá, para, para, para poderlo decir presentemente, en esta investigación que hicieron, ¿no? De 11 números, 11 números, oh. o sea, dígitos numéricos, ¿no? Imagínate, 1, 2, 3, 4, 6, impresionante. 9, 8, 10, hasta ahí, ahí, ahí tenemos de eh, 9 y, bueno, ponme que con 10, ¿no? Llegás del 0 al 10, ahí tenemos un dígito más, pero no importa. Eh, ¿Sabes en cuánto lo hace? Es instantáneo, te la descubre instantáneamente. ¿Después qué pasa? Sí, eh, Porque son probabilidades, no, que... 11 números, las probabilidades claro. para acertar deben ser millones de millones de millones. Totalmente, pero de nuevo, es entender cómo está distribuido, eh, de nuevo, está entrenado con estas 15 millones de contraseñas que es un número suficientemente alto para para entrenar una tecnología de inteligencia artificial, pero digamos, tampoco ha sesgado eso también, ¿no? este Pero, a ver, la realidad es que... Eh, ¿Somos medio repetitivos los humanos? ¿qué, ¿Qué cosas vamos a poner tan distintas? Eh, si utilizamos, por ejemplo, palabras de diccionario, ¿qué es lo más probable que, que, que usemos? El, y, y bueno, estamos medio fritos, ¿no? Porque tienen de dónde sacar data, ¿sí? Imagínate que se filtran contraseñas, peor todavía. este Pero bueno, eh, digamos que hay este ciertas eh, por así decirlo, consejos que le podríamos dar al, al ciudadano de pie este, como para es, poder este, claro. tener contraseñas más seguras. No, no sé cómo está. vos querías seguir. Sí, la, sí, la no. no pregunta. La, in, la introducción es clave para, para entender. Bien. Claro, me imagino, cumpleaños, nombre de hijo, nombre de afecto. Todo eso ya lo tiene la Exactamente. inteligencia Exactamente. y ma, busca por ahí. ¿Qué, ¿Qué hacemos ante eso entonces, Héctor? Bueno, a ver, eh, se pueden hacer este ciertas o tener ciertos hábitos saludables, vamos a decirle para parecerlo de algún modo como por ejemplo eh, la combinación de, de caracteres eh, y ahora digo, voy de nuevo al ejemplo simplista este de los números no si utilizo solo números, estoy frito por más que ponga 10 caracteres que es un montón igual, 10 caracteres es una contraseña larga no eh, pero con eso estoy frito entonces, ¿cómo puedo mejorar eso? Eh, lo que puedo hacer es combinar justamente mayúsculas y minúsculas caracteres especiales, como poder del la arroba, eh, números también, ¿no? Entonces hago una, como una combinación y darme la contraseña media distribuida en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es un, un buen tip, digamos, la combinación, ¿sí? sí, sí. Eh, la otra, tratar de no usar palabras, como vos decías, menos palabras que sean conocidas para, para vos, ¿no? Para, para tu... Que, que, Cierta gente pueda conocerte y dice, che, pruebo con esto, o pruebo con esto otro, total, esta persona la conozco, sé dónde nació, por ejemplo, y si nació en Mar del Plata, y capaz que pone algo alusivo a eso, ¿no? O en qué año nació. Entonces, todo eso tenemos como que desterrarlo Después, eh, otro tip importante es el largo de la contraseña, como veníamos diciendo. Lo que pasa es que, para ser sincero, ¿no? nos cuesta... ¿Cómo memorizamos una contraseña después? Entonces, claro, tiene, el que haber comune, tiene que haber como un equilibrio. Porque yo te claro. digo, no, sabes qué, Jorge? Poné una contraseña larga de al menos, lo que te iba a decir, sugerir, de 10 caracteres. Sí. Buenísimo, vos me decís. Claro. Pero después, ¿cómo lo pones en la práctica, no? Claro, poné bueno, el nombre de tu hija y la fecha de nacimiento, la, la <ríe> inteligencia artificial, te lo adivina en dos segundos, claro. Totalmente. Entonces... A ver, de algún modo, de nuevo, siguen siendo hábitos, y hay que ver cada, cómo cada uno los puede permear y, y hacerlo suyos, digamos, ¿no? Pero el, el largo de la contraseña es súper, súper importante. Se sugiere mayor de 10 caracteres. La realidad es que, sinceramente, no sé cuántos de nosotros lo hacemos, ¿no? Sí. Eh, pero debería ser así. Eh, eh, con eso tenés algo fuerte. Después, otra, otra, otro hábito saludable, digamos, es cambiarlas cada cierto tiempo, ¿no? Porque está bien, hago una contraseña súper genial buenísimo, qué bueno, ya la tengo, digo, listo, ya la tengo, buenísimo, la dejo ahí, este y por los siglos de los siglos no la cambio nunca, no, tienes que cambiarla, o sea, lo, lo saludable es que cada cierto tiempo, puede ser seis meses, si es antes mejor, este pero cada cierto tiempo cambiar las contraseñas. Y después otra cosa también súper importante, y que este eh, es algo también que, que se nos complica a todos porque de nuevo, tenemos la contraseña, qué bueno, buenísimo, y, che, pero pará, pero tengo Netflix. Uy, pero tengo este Hotmail. Ah, pero tengo Gmail. No, pará, que tengo la cuenta del laburo. Entonces claro. pongo la misma contraseña para todos. Claro, tal ¿Y cual. qué pasó ahí? Si me la descubren, Chao. me hackean un servicio y me hackean todos los servicios. Claro. Entonces lo que se recomienda es que haya una contraseña por servicio, ¿sí? Y acá un oyente, Héctor, una señora me escribe, sí. tengo todas las contraseñas grabadas en, en, en Google. ¿Qué, ¿Es bueno eso? Bueno, bien, esa es una, otra de las cosas que te iba a decir, que iba con, este, a ver, tenemos esto de las contraseñas por un lado, señal que decimos, las mantengo yo, y si no, ¿qué alternativas hay? Y, por ejemplo, tenerlas en un llavero como podría ser el de Google, ¿no? A ver, Google tiene cierta, este, cierto, vamos a decirle, seguridad, encriptación y demás, que hace que sea seguro, así como podría ser Apple también, ¿no? Los llaveros, digamos, que tienen... Eh, vamos a decirle la, la, los distintos brands, ¿no? ¿El llavero qué es? Básicamente vos almacenás esa contraseña y capaz que, eh, como dice el oyente, capaz que lo que le permite no solo para recordarla, sino que capaz que le permite destrabar eh, o acceder a algún servicio a través de la huella digital o a través del uh -huh. reconocimiento facial. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengas como una mezcla, ¿no? Donde vos tenés eh, una parte biométrica, que es la que dice, ah, sí, este es Jorge, o sea. esta es la señora, entonces, en función de eso, activa el llavero y dice, ¡che! Para este servicio, ¿cuál era la contraseña? Ah, era esta que está acá. Capaz que era Pepito 123 y eso no estaría muy bueno, pero voy en la línea de esto que, que menciona claro. la, la oyente claro. y es lo que se puede hacer. A ver. Si yo en algún modo confío, si yo de algún modo confío en esto que tiene seguridad, tanto Google como Apple, las diferentes brands, y, y confío en esos llaveros digitales por así llamarlos, lo que podría decir es, y algo que te, que te permiten hacer, es que, no sé si lo habrás visto, pero alguna vez te sugiere crear sí. una contraseña segura. Cuando vos entras a un sitio, sí. que no entraste nunca, te dice, quieres que crea una contraseña segura por vos? Sí. Y vos ¿Ah? le le dice que no? Porque viste porque no querés quedar pegado claro. al teléfono, qué sé yo. Pero, ¿qué es lo que hace eso? Justamente, imagínate que es lo que... ¿A qué no te imaginas, digo, qué es lo que hace? Básicamente, crea una contraseña, que es un montón de dígitos, de, eh, perdón, caracteres, con sí. dígitos, con eh, símbolos, todo en una cosa que si vos lo tenés que escribir, olvídate es lo que se llama algo más parecido a un hash, lo que llamamos en la sí. industria acá. En la informática que es un conjunto de, imagínate caracteres irreproducible, porque no, no es una palabra. Con un suficiente largo, que entonces eso es mucho más seguro... Y lo perdón, es que perdón esto sí. no, es muy importante. Entonces, hay que ¿se puede confiar en eso? Hay que aceptarlo, ¿no? Porque uno dice, a ver, me la nube, sí, me lo agarra todo, la nube, ¿no? qué sé yo. Sí, qué sé yo, todo puede ser, pero, a ver, es un poco las herramientas que, que tenemos, ¿no? Yo no lo puedo garantizar 100%, para claro. serte sincero, pero me, me pongo me lo pongo a pensar, ¿no? Y digo, eh, tengo que darte una respuesta. Por un lado digo, pongo una contraseña simple porque si no la voy a recordar y entonces no uso un llavero, ¿no? Y la manejo yo porque no confío. Por el otro lado digo, che, pero pará, si voy a usar el llavero, tengo que usar lo mejor que me permite el llavero, que es este justamente eh, crearme la contraseña el mismo, ¿sí? Claro. Entonces él la maneja y yo me quedo... Y te queda guardada, te la guardas, no te queda hay problema. Guardada, te, te queda la guardada. recuerda, te la recuerda y además de nuevo, eso vos lo podés configurar para que en un teléfono, por ejemplo, o en una tablet que pueda lo puedas desbloquear por reconocimiento facial o por eh, como es este por la huella que dicho eso es lo que voy a mencionarte también más adelante que son eh, técnicas que se están empezando a usar ya hace un tiempo y que se van a incorporar a esto porque el tema de las contraseñas así este a este nivel digamos que cada vez tiene que ser más estos números, estas cosas, digamos, estos caracteres raros, ¿no? Que son difíciles de recordar para los humanos. Correct. Y aparte distinta para cada sitio, sí. es impracticable. Si cada vez tenemos que hacer contraseñas más largas, estamos al horno. Entonces, va a venir algo nuevo que va a venir de la mano, este, en más de estas cosas, donde se empiezan a poner de acuerdo distintas brands. Y, por ejemplo, no importa la marca, pero sí, che, el llavero es el mismo, que te funcione en un Apple, que te funcione en un teléfono de Google, que te funcione este, en el mismo reconocimiento facial en la notebook o en la tablet, independientemente Bien, de acá, la Bien, eh, acá, Héctor, sí. perdón, me están llegando por las redes, me sí, llegan sí, claro. preguntas. Eh, acá, eh, Gustavo de Merlo dice, tengo todas mis cuentas bancarias en el celular, ¿es peligroso? A ver, así como te digo esto del llavero, que es genial y todo tenemos que tener presente en qué nivel lo tiene en el, en, el, en el móvil. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vos lo tenés en una nota escrita en el móvil, y sí que es recontra peligroso porque te llegan a robar el teléfono y tenés todo eso ahí. ¿Sí? ¿sí? Si lo tenés bajo un llavero digital, eh, de alguna de estas marcas, como puede ser Google, ya la cosa es distinta. Mm. Este, pero por eso habría que ver eh, eso, ¿no? Hay, hay que tener mucho cuidado. O sea, es Porque importante, dice... por ejemplo, sí. eh, pode... viste que tenés la aplicación de Santander, por ejemplo, y, sí. y, te, y te dice entrada fácil con huella digital. ¿Eso es inviolable ah, para el sí. chorro? Sí, eso, a ver, no sé si te inviolable, es mucho más este seguro, digamos, utilizar un método biométrico que, sobre todo la huella digital, la huella digital ya sabemos que es impracticable conseguir una que sea igual a la otra, es ah. muy, muy difícil. Ah, ese, la huella digital entonces, es inviolable, entonces. Eh, ah, viste bien. que la huella, claro, este, o por ejemplo el iris del ojo, o por ejemplo el reconocimiento facial, eh, porque aparte tenés que conseguir una persona, imagínate que fuera por reconocimiento facial, que de nuevo si bien este, es este casi unívoco la forma que se, se empiezan a trazar una serie de patrones que tienen que ver con la distribución de la nariz y los ojos y demás, vamos sí, sí. podemos entrar más en detalle en eso, sí. pero es muy difícil encontrar a otra persona que tenga los mismos patrones, prácticamente imposible, bien, bien. así que ¿cómo y... la conseguirías para destrabar Claro. O sea, muy difícil. Sí, la, para mí, Pero no claro, el motochorro sí. que anda por la calle es más difícil, claro. No, te, te hago una pregunta, me, me queda un minuto claro. y claro. quiero aprovecharte al máximo. Y otro, no? otra vez te llamo para el tema de inteligencia artificial por y todo supuesto. eso. supuesto, claro, eh, cuando, cuando lo requieran. Eh, Mira, eh, merc tenés mercado pago, esos mercados sí. te lo puede, eso es fácilmente hackeable o estamos en lo mismo que con los bancos. No, estamos en lo mismo que con los bancos. O sea, la verdad que este tipo de empresas eh, realmente siguen normas de seguridad muy estrictas. Es como uno dice, todo puede pasar, ¿no? Pero a ver, lo está usando un montón de gente. Ellos tienen, eh, así como lo hacen cualquiera de estas empresas, los bancos y demás, tienen sistemas, digamos, que pueden detectar fraude y demás. Así que, este, en ese sentido, tenemos que ir un poco en la línea de lo que nos proveen este, en las empresas, ¿no? Eh, porque si no nos quedamos afuera también, ¿no? Por no usar, o no, no sé si esto es seguro, entonces no lo uso. Y me quedo afuera de un montón de otras cosas que este, por ahí me las estoy perdiendo. Y por el otro lado, volvemos a lo mismo que después decimos, che, cuando me toca a mí pongo la contraseña, que es el nombre de mi hija este, y la fecha de cumpleaños. Entonces, claro. ¿qué pondero, ¿no? Claro. Nada es este terrible, nada es que este recontra seguro inviolable pero hay como unos márgenes, ¿no? Que vos decís, mira, esto parece más seguro que esto otro, ¿sí? Perfecto. Y en esa línea creo que tenemos que ir. Perfecto. Bueno, eh, quedamos queda pendiente para seguir charlando de un montón de más temas. Están entrando muchas no? preguntas. Este tema es muy sensible Excelente. para. Claro. Ten, ¿cuánto, creo que hay dos o tres celulares por persona, así que imagínate. Por eso. Es un... Lo importante, yo te diría para cerrar es que justamente hoy se conmemora eh, este día por a partir de, de un investigador que se llama Mark eh, Burnett. Eh, quiere escribir un libro en 2005 que se llama Perfect Word, eh, Password, perdón, Perfect Password. Que básicamente, una de las cosas que dice el libro, además de buenas técnicas y demás, lo que dice es, che, tendría que haber un día para concientizar. Y por eso fue después que en 2013 se creó este día, ¿no? Este, que es el security lo. Entonces yo cerraría con esto. Seamos conscientes de, de los peligros que esto genera y hagámonos cargo, es esto. Podemos hacer contraseñas más seguras, Bien. Y en esa línea creo que vamos a... Irle. No subestimarlo. Héctor, quedamos en contacto. eh. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto. ¿eh? Muy amable. Cómo no, un gusto como siempre. Nos eh, vemos la próxima. Gracias, igualmente. Bueno, eh, en el día entonces internacional de la contraseña, Héctor Ferraro, licenciado en informática, director de Backend and Cognitive de Snoop Consulting, y nos explicó más o menos cómo está cubierto, nada de poner el nombre de la mamá y el día del cumpleaños, porque ni hasta el motochorro te lo saca.